¿Qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día viernes, viernes santo, segundo día del trio pascual. Yo quiero invitarlos para que con mucha disposición, con mucha piedad, participemos en las celebraciones litúrgicas y en las celebraciones de piedad que se organizan en nuestras parroquias. Pongámonos delante la presencia de Dios ante su misterio de amor, ante su entrega total, el Señor crucificado, entregando todo por nosotros. El Señor crucificado, dando todo, hasta su última gota de sangre, carga sobre sus hombros nuestros pecados, clavado en una cruz por nuestras deudas. El Señor, el, el Dios Todopoderoso, se sacrifica por nosotros, está pagando nuestra deuda. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a tener varios actos de piedad el Via Crucis, la Meditación de las Siete Palabras, la Procesión con el Santo Sepulcro, la Coronilla de la Misericordia, son varios actos de piedad que tendremos hoy. Yo quiero invitarlos para que vivamos estos actos con mucha fe, con mucha devoción. Nuestro Via Crucis que no sea un acto de folclore ni, ni de risa, no, con silencio, vayamos caminando, acompañando a Jesús que sufre, a Jesús en su pasión a las tres de la tarde la coronilla, hoy vamos a comenzar también los nueve días para la Dina Misericordia, celebremosla con mucha fe, con mucha piedad, este momento tan especial, y luego queridos hermanos, en la noche también tendremos la meditación de las siete palabras, este testamento espiritual de nuestro Señor Jesucristo, siete palabras en las que el Señor condensa ese último mensaje a sus discípulos, a cada uno de nosotros, también tendremos Acompañaremos a nuestra Madre Santísima en el Santo Sepulcro, ella en silencio, dolida por la muerte de su querido Hijo. Acompañémosla también nosotros en ese dolor tan grande de su sacrificio. A las 3 de la tarde conmemoraremos el acto litúrgico que será la celebración litúrgica, la muerte de nuestro Señor, la adoración de la Santa Cruz. Es el acto litúrgico, continuación de la celebración de ayer, de este tríodo pascual, en la que estará conmemorándose el sacrificio de la muerte de nuestro Señor. Ahí vamos a meditar la pasión según San Juan. Está tomado del capítulo 18 hasta el capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Lo escucharemos hoy allá en nuestra parroquia con, con todos los proclamadores, nuestro párroco, que nos dejarán ver en esta narración. Ese misterio de amor, ese misterio de amor que significa el sacrificio de nuestro Señor. Señor Dios mío, en tus manos nos ponemos. Queremos ofrecerte este día en familia, queremos ofrecerte este día con piedad, queremos ofrecerte este día para que tú nos cambies, para que tú nos des la gracia de morir contigo, morir a ese pecado, morir a aquello que nos distancia de ti, para poder resucitar mañana contigo, cerca de ti. El Señor Todopoderoso nos permita vivir un santo día en su presencia. Amén.